Hola a todos y bienvenidos una vez más a Windows Phone Gamer Hoy les traigo un juego indie que se llama Bear on an Unicycle Es un oso en monociclo El juego está hecho por dos, creo que son hermanos, son John Krebs y Ben Krebs El juego es bastante simple, somos un simpático osito en un monociclo Como, como el nombre lo diría, como uno lo esperaría, ¿no? Que tenemos que... Evita, eh, tiene tres modos de juego pero en este en particular tenemos que evitar caernos y llegar a los costados mientras juntamos soles para ganar más puntos Los controles son, como verán hay unos puntitos ahí abajo en la, en la pantalla, este es el otro modo donde no hay que llegar hasta arriba Los puntitos para los costados nos mueven y con los de saltar y claro, los demás y los otros dos, esto cualquiera de estos dos son los de saltar el juego es bastante difícil, es, es simple de aprender a jugar, es, no es complicado, pero se, se empieza a poner difícil porque es difícil controlar al oso a veces con los pisos que cambian las velocidades, y bueno, bien, el juego si uno lo califica en la tienda nos da otro skin, llamémosle, donde todo se pone así muy totalitario, como verán, recién veo que al oso le... ¿Le dan un gorro o un casco? ¿Qué es lo que? A ver. En este que. o oh, en este es más chiquito el oso. Bueno, eh, la cuestión es que cambia el fondo, las plataformas y creo que a nuestro oso le dan un casco. Ah, y ya no caen soles, sino que caen eh, la hoz y el martillo. Bueno, realmente el juego es muy pero muy pero muy difícil. Pruébenlo, ahí están mis, mis tres high scores. Vean a ver si me pueden ganar. Eso fue el oso en el monociclo. Vean a unicycle. Espero que les haya gustado. Espero verlos en el próximo video. Por favor, suscríbanse, dejen un comentario. Y nos vemos la próxima. Suerte para todos.